Thank <laughs> you. Me la paso fumando preocupaciones Solo relajado puedo escribir mis canciones De fumo 20 gramos, las ideas son montones Mis rimas son muy bones, ahora los glutones Solo con los míos, no confío en los soplones Hay humo por la casa en todas las habitaciones Quiero que se pata para ganar los millones Problemas y cogollos vienen por montones Quisiera que la motas me en mis camiones Quiero cerveza, el litro de los galones Quiero que el adervo en parte de las misiones Quiero Que nunca se me acabe, que andemos de pulmones Andar gastando plata, hace preocupaciones, Me sobran pero tengo los millones sí, De horas de piezas, de amigos por montones Me sobran pero tengo los millones que prende lo que rola lo que quema lo que mata lo que forja el otro Me coloco demasiado, quedo loco, elevado, subo floto, sin semilla, terremoto, el devoto del tricoma, que lo muevo, luego exploto Como el humo me comporto, solo voy para arriba sus promesas no me llenan la barriga. Prendete otro homie que me agarra la fatiga, que la quemo por montones toneladas desativa, que se huele toda la calle cuando prendo estos detalles, que ya todo el mundo sabe. Fumo hasta que me desmaye, que esa hierba me ilumina como la luz de los rabes, como el láser de las naves, en que viajo por los aires. Yeah. Señor cogoy en la casa se siente el aroma, que se quema la mostaza por toda la zona. Adicto de la melaza, fiel de la ponzoña Dentro de la coraza hay humo de macoña